¡Hola! Muy buenas a TecnoCripto. En el vídeo de hoy vamos a ver 7 mentiras o 7 afirmaciones erróneas que se dicen comúnmente sobre Bitcoin. Así que, estad atentos al vídeo y no os perdáis ningún detalle. 1. No ofrece nada nuevo. Es como cualquier moneda digital que se ha lanzado hasta el momento. Esto no es así. Bitcoin trabaja sobre una tecnología muy innovadora que se llama Blockchain. Esta no depende ni de ningún banco central, ni gobierno, ni institución, ya que los mismos que la controlan son los mismos usuarios. Funciona bajo un consenso de toda la comunidad y además no se pueden crear a voluntad propia. Nunca podrán existir más de 21 millones de Bitcoin en circulación. Esto en principio evitará la inflación y la devolución de su valor en un futuro. 2. Los mineros o desarrolladores podrán cambiar las propiedades de Bitcoin para beneficiarse. Este es otro mito que se ha creado sobre Bitcoin, ya que es de código abierto. Esto quiere decir que cualquier persona interesada puede revisarlo y auditarlo para ver si hay algún error o mal funcionamiento en el código fuente del mismo. Además, para hacer cualquier cambio dentro del protocolo de Bitcoin debe de salir a votación y debe de estar aceptado por la mayoría de todos los usuarios que están utilizando Bitcoin o están verificando el mismo dentro de la blockchain o la cadena de bloques. Por lo que podemos descartar que cualquier persona pueda modificar a su antojo las propiedades del mismo. Así que, una cosilla más que podemos descartar. 3. Después de generar los 21 millones de Bitcoin, nadie genera nuevos bloques a la red. Esta es otra mentira o malentendido sobre el protocolo de Bitcoin. Sí que es verdad, los mineros son los encargados de crear y lanzar nuevos bloques a la red y reciben unas recompensas por ello. La primera es fija y actualmente son 6,25 Bitcoin por cada bloque creado y lanzado, pero la segunda es cada transacción tiene una comisión y estas comisiones también son pagadas a los mineros, por lo que cuando estén todos los Bitcoin en circulación no recibirán la primera recompensa pero sí que seguirán recibiendo todas las comisiones por cada transacción que se realiza en ese bloque. Además, si sumamos que el valor de Bitcoin se espera que suba su valor, estas comisiones tendrán una repercusión mucho más alta o tendrán un valor mucho más alto que el actual. Por lo que los mineros seguirán teniendo un incentivo para seguir minando y creando nuevos bloques a la red. 4. Cualquier persona con suficiente potencia informática podría hacerse cargo de la red. Esto es prácticamente imposible. A día de hoy hay miles, por no decir millones de ordenadores o nodos conectados a la red de Bitcoin verificando la cadena de bloques. Por cada ordenador de estos conectado se suma seguridad y confianza a la red. Por lo que para poder superar el 51% que sería lo necesario para hacerse cargo de la red, necesitaríamos una cantidad inmensa de ordenadores para poder hacer esto, por lo que es inviable que una persona o un grupo de personas pueda hacerse cargo de la red ella sola. 5. ¿Es un sistema piramidal o un esquema Ponzi? Una vez entiendes cómo funciona una blockchain, no simplemente la de Bitcoin, sabrías que no es un sistema piramidal, ya que nadie tiene el poder sobre nadie y además todos se rigen sobre un código que no se puede quebrantar. Es una tecnología que está pensada para ser igualitaria para todos y nadie tiene un poder o un beneficio sobre los demás. Las blockchain no simplemente sirven para guardar o transferir criptomonedas. Son mucho más y tienen muchas aplicaciones en el mundo real y cada día se están añadiendo más. Así que si estás interesado en futuros vídeos voy a estar explicando o dando mi opinión sobre ello. No te lo pierdas. 6. Las monedas perdidas no se pueden reemplazar y esto es malo. Por un lado sí que tiene parte de verdad esta afirmación y es que no se pueden reemplazar o recuperar unos bitcoins perdidos en una wallet si no tienes la clave privada. Pero esto no es malo, solo para la persona que ha perdido ese capital. Sí que es verdad que no podría recuperarlo de ninguna manera si no encuentra la clave privada o la seed phrase de su wallet y esto sería un problema para dicha persona, pero no para los demás usuarios de la red ya que nos está dando la confianza y la seguridad de que si nadie tiene esa clave privada estos bitcoins no los van a ser recuperables y van a estar perdidos en el limbo de otra manera aparte de que nos está dando la seguridad los bitcoins que están en circulación y los tienen en una wallet estos están siguiendo dando valor a la cadena de bloques y dando valor a los bitcoins en sí por lo que una parte sí que es malo para la persona que ha perdido su wallet y su capital dentro de ella, pero para las demás personas nos está dando más confianza de que nadie ni nada podrá recuperar esos bitcoins, por lo que podemos estar seguros de que es una tecnología súper segura. Mi recomendación para que no suceda esto es que anotemos en diferentes sitios, en papel y boli, nuestra clave privada o nuestra frase, semilla o seed phrase que se llama yo recomiendo que lo anotéis en diferentes sitios y puede ser guardarlo en diferentes viviendas incluso si tenemos una segunda vivienda o alguna persona de confianza nuestros padres o en cualquier otro lado aparte de tenerlo en varios sitios en nuestra casa repartidos de esta manera si perdemos o se malgasta un papel de los que hemos guardado podríamos recuperarlo en tener una una podríamos tener una, otra opción y poder recuperar esta wallet además venden en internet podemos encontrar unas plaquitas de acero en las cuales podemos grabar nuestra seed phrase y este sí que es verdad que no se puede borrar ni se puede malgastar como si sabemos que el papel y boli pues puede de, tener un desgaste y al final podríamos perder esta seed phrase con todo su capital dentro 7. Bitcoin se puede piratear desde 2009 que surgió Bitcoin nunca en su historia ha sufrido un ataque a la blockchain o a la red además el código y la criptografía que está detrás ha funcionado perfectamente durante todos estos años y no hay ningún registro de robo ni de fallo en el sistema desde que se inició sí que es verdad que softwares de terceros, como pueden ser webs o wallets que trabajan con Bitcoin, han sido atacadas y han sufrido vulnerabilidades. Pero esto no quiere decir que ha sido directamente a la blockchain. Sí que es verdad que a raíz de esto han surgido noticias erróneas sobre la blockchain de Bitcoin, dando pie a desprestigiar la blockchain y dando inseguridad al funcionamiento de Bitcoin. Pero ya os digo, Nunca ha sido atacada ni ha tenido ninguna vulnerabilidad durante todos estos años, solamente softwares que dependen de Bitcoin para funcionar. Además, se ha mejorado mucho la seguridad durante todos estos años y se ha añadido confianza para operar dentro de la blockchain como la autentificación de los dos factores, las wallets en frío o offline o el cifrado de wallets entre muchos otros. Hasta aquí las 7 mentiras o afirmaciones erróneas sobre Bitcoin. Espero haberos aclarado alguna duda o mejorado algún concepto sobre Bitcoin. Si os ha gustado no dudéis en darle like, suscribiros y pulsar a la campanita para que se os avise de los nuevos vídeos que están a punto de salir. Muchas gracias y hasta luego.